Buenas, eh, te quería pedir que por favor nos digas dónde estamos y por qué has elegido este lugar como uno de los cuatro lugares significativos para ti dentro de Santiago. Entra, nos muestras y cuentas. Ya, yeah, estamos justamente en la calle 10 de Julio, Avenida 10 de Julio, Guamachu, que es el más conocida como... Son cerca de, yo las he cortado, como 13 cuadras y media, puede que ya sean 14, puede, pero dedicado única y exclusivamente a la venta de repuestos de autos, o sea, nuevos y también muchos, digámoslo, eh, usados. ¿no? Es? Básicamente este lugar es un lugar que te gusta, que te disgusta, ¿por qué lo elegiste? A mí este lugar como que me ha fascinado siempre desde que era chica porque lo encuentro demasiado chiflado. Chiflado en el sentido de que eh, nunca entendí por qué toda la oferta de repuestos se, se encontraba eh, encasillada en, una, en un mismo sector, en un mismo barrio. Eh, siempre me dio risa eso. Y después ya cuando empecé a venir más, a, a, a investigar más el espacio, eh, encontré aquí de alguna manera un, un, un lugar una metáfora entretenida de lo que es el reciclaje de, de nosotros como santiaguinos. Eh, es loco, pero acá nosotros venimos a comprar los mismos artefactos que muchas veces nos han robado. Todos sabemos que ta, gran parte de lo que se vende es eh, robado, es robado de los mismos autos. Y cuando nos han ven, nos roban algo o no, no sé, la, los espejos por decir algo, venimos acá y compramos un otro espejo que si no es el mismo que me han robado es alguno que lo han robado a otra persona. Ese reciclaje lo encontré siempre muy chiflado y interesante de investigar literariamente. Por eso también, claro, este es un escenario de una de mis novelas. Me interesaba inaugurar este espacio en términos literarios y, y en esa investigación de me investigación, por decirlo, bueno, es que sea una investigación, uno viene para acá y empieza a chiflar nomás con el espacio, y me paseaba y buscaba y empecé a encontrar, no con bien", empecé a encontrar eh, los locales, los, los, los letreros, empecé a seducirte y a, y a llenarte del lugar, y, y, en ese, y en esa búsqueda que es como, no muy consciente, no es muy intelectual, por decirlo así, es más bien sensorial, es más bien orgánica. Eh, claro, doy con esa metáfora que me parece entretenida y aparece esta historia que es la historia de personajes que han perdido de alguna manera alguna pieza original y que requieren recolectar y volver a armarse de alguna manera para pa poder funcionar. ¿no? Bueno, Nola, estamos acá sentados ahora eh, veníamos hablando un poco de tu última novela, 10 de Julio, Huamachuco. Eh, cuéntame un poco la historia, ¿de qué trata? Trata un poco sobre las reminiscencias de un pasado que se fue. Mm. Pero cuéntame, ¿cuál es la relación de ese pasado que se fue, de esa adolescencia perdida, que tiene que ver con esta calle? Eh, bueno, eh... Siempre me ha costado mucho contar la, como la anécdota o hacer una storyline de, de la novela porque es bien dispersa, ¿eh? es como está hecha como con varias partes, con varias... Cíclicamente. Exactamente, es como un rompecabezas medio desarmado, pero... Tiene que ver, claro, con la recuperación de una pieza original, ¿no? Como con la idea de, de, de intentar ir a esa pieza original, que yo creo que tiene que ver con este imaginario. Y, con una, y evidentemente tiene que ver con mi, con mi propio pasado, con mi propia escena primaria, ¿no? Mi, mi primera, de alguna manera, mi, mi escena original, que tiene que ver con los 80, ¿no? Eh, es un tiempo emblemático para mí como, como persona, ni siquiera como escritora, como persona. Y, y tiene que ver justamente con, con estos espacios que yo habité cuando, en, en, esa, en esa época. Son mis espacios, yo vivíamos cerca de acá, son mis calles, yo, yo pasé por aquí, yo, yo, yo, yo trabajaba por aquí, yo hacía cosas por aquí. Estos son mis, mis barrios. Y parte de esa recuperación es también recuperar estos escenarios e instalarlos literariamente, porque además son espacios que de alguna manera todavía tienen, lo, lo podemos ver aquí mismo, ese olor y ha pasado, ¿no? Que yo, yo creo que en general esta ciudad se ha ido eh, descomponiendo en eso, hemos, hemos tirado mucho abajo, pero todavía quedan espacios como este, y acá, acá se ve súper bien, donde donde yo todavía puedo entrar y recordar aquello que fui, eh, recordar aquella escena, recordar esa pieza original que en algún minuto puedo yo haber sido. ¿no? La novela se trata un poco de eso. Vamos a ir a otro lugar que tiene un valor a esto, también a lugares medios como Marias, San Cabo, en el tiempo de alguna manera, que se llama la botillería El Cielo, que ¿no? está acá en el barrio Mata, en San Diego. con Hola, no Estamos ya en el segundo lugar al que nos has traído, uh -huh. eh, ya lo presentaste, ahora quiero saber si este lugar te gusta o no te gusta, si te fascina o no te fascina, si es para ti el cielo o no lo no es. A ver, este lugar yo para mí es súper emblemático porque es parte de mi infancia cruda, yo vivía aquí como a dos cuadras y venía con mi abuela a comprar aceite en botella y pasábamos por el cielo que no era esto, era... era era un garaje chiquitito donde había una señora que vendía botellas. Y ya a mí, ese puro ejercicio, mi abuela conversaba con la señora y yo me quedaba viendo las botellas. Y con el tiempo la botillería empezó a crecer. Y yo empecé a crecer también con la botillería. Y, me, y cada vez más. Y empezaron a traer. Ahora ya es súper común ver muchos productos. O sea, tenemos oferta de todo. Pero antes no era así, antes había muy poca oferta. Sin embargo, aquí eh, toda esa oferta se concentraba y habían botellas de colores, errones, vino. Y para mí, por alguna razón que desconocía hasta el día de hoy, era, era fetichistamente muy interesante ir a mirar botellas. Eh, y a veces pasaba, yo iba al colegio muy cerca y pasaba y me paraba en la piscina, o entraba, miraba. Nada, nada, nada, nada especial, pero había cierto placer en eso. Y bueno, luego ese placer se tradujo en un, en, un, en un cuento. Aparecieron esas imágenes en el cuento. ¿Cómo surge esa necesidad de partir el cuento con el cielo? cuento el cielo, que es parte de, de, del libro El Cielo, eh, es una historia eh, de una mujer que ha sufrido un accidente, ha perdido toda su familia, y de alguna manera eh, viviendo, emborrachándose, ella trata de olvidar un poco el, la, la hecatombe, ¿no? Es un, es un cambio de piel el que ella sufre de eso se trata un poco el, el cuento del cielo y efectivamente cuando apareció el tema del alcoholismo y, y del vino y, eh, me pareció que esto estaba pidiendo que lo ocupara o sea, además este nombre nunca entendí por qué le pusieron el cielo jamás lo preguntaron y lo voy a preguntar pero efectivamente es un nombre tremendo para una botillería siempre jugué con la fantasía que también lo juego en el, en el, en el, en el, en el cuento que Claro, efectivamente el alcohol de alguna manera te hace entrar a un limbo cuando, cuando estáis mal mucho más agradable, ¿no? donde las cosas se desenfocan completamente y los límites los pones tú. Y, y pensé efectivamente que para un borracho este lugar tiene que ser el paraíso, o sea, sin duda, debe ser el paraíso. Y todos esos conceptos están como jugados en el, en el cuento. ¿Te parece si vamos a conocer claro. un poco esas botellas? Claro. ¿No? Bueno, nos no, hemos centrado a la botellería. Sí, estamos el, en el cielo. Sí, con todas sus botellas, detalles, todo eso. Hablamos un poco Ay, de, del alcohol como evasión, pero también del sí. alcohol como exacerbación de distintos puntos de vista. Mm. ¿A ti te sirve eso para llevar a cabo tus narraciones? No, yo creo que la escritura en general para mí funciona como cómo puede funcionar una droga o cómo puede funcionar el alcohol eh, en términos de que la escritura es para mí un estado alterado eh, o sea me ubico a partir de un estado alterado eh, no que yo me ponga alterada a escribir, sino que ese espacio, el espacio de la ficción para mí es, un estado, es otro estado, un estado distinto es otra esfera, es otro lugar y ese lugar es un lugar efectivamente como puede ser un buen bolón, no una buena borrachera, un lugar donde las leyes las pongo yo y donde todo lo que ocurre es lo que yo quiero que ocurra. Es de alguna manera instalar en ese espacio la una escena, una escena imposible, la escena que no va a ocurrir aquí, pero que puede ocurrir en la ficción, ¿no? en, en, en ese lugar donde, donde los límites son borrosos, donde uno lo estructura como quiere. Un poco de tu técnica narrativa o tu metodología de escritura, ¿cómo es tu proceso creativo y cómo.? ¿Cómo lo vives? Yo creo que el único... No tengo recetas ni tengo un método, no, no existe el método Fernández para la escritura. Creo que la única receta para mí es, es, es, es confiar en la intuición, ¿no? O sea, hay, hay una investigación que uno de alguna manera ejerce en un, en un trabajo literario y va hincándole el diente y te va dejando llevar como uno se va a dejar llevar por una corriente. Creo que la única metodología que yo podría llegar a, a, a tener es la de, de dedicarle tiempo a veces en más tiempo y a veces menos de acuerdo a la realidad en la que esté viviendo. Finalmente no soy una escritora profesional, soy una mujer que, que, que, que trabaja, que hace un montón de cosas que trato de dedicarle a la escritura el mayor tiempo posible, pero no siempre el deseado. Entonces, eh, claro, uno se va acomodando, pero es dedicación. Dedicación y tesón y estar ahí, estar ahí. Hay muchos escritores que son grandes escritores pero que nunca escriben nada. Creo que la única manera de ejercer el oficio Efectivamente escribiendo y dedicándole tiempo. No me queda claro si este lugar, como te decía inicialmente, está manifiesto en tu libro, que se llama el cielo, que puede ser el cielo para la gente que disfruta con el alcohol, pero al mismo tiempo puede ser la condena. ¿Este lugar es uno de los lugares que más te gusta o uno de los lugares que menos te gusta o es una sumatoria de emociones y explosiones o sensaciones en la boca. No, no, yo creo que para mí es un lugar, a mí me gusta este lugar, eh, como les contaba, es un lugar emblemático de mi infancia, también transité por este lugar toda mi vida. Entonces también hay un cariño por el espacio y lo he visto crecer como yo misma me he visto crecer también. Esto se ha modernizado y se ha transformado en, en una botellería acorde a los tiempos también. Me imagino que yo también, o sea, hay, cier hay, cierto, hay cierto lazo, cierto eh, cordón umbilical digamos este, este lugar, ¿no? y, y por otro lado yo tengo una relación con el alcohol puntualmente que es muy gozosa, no no, no, no me siento encarcelada, por él, todo lo contrario, es un placer, eh, es parte de, de, de, de, de los cibarita que tengo, me, me, el vino sobre todo es un goce para mí, y por, lo, por eso mismo este espacio siempre fue un lugar placentero, efectivamente un cielo. No, no, no un infierno. Vamos al otro lugar entonces. Gracias. Estamos ya acercándonos al tercer lugar de, de tu recorrido, de tu configuración de Santiago. Aprovechemos el transporte para que cuentes un poco ¿Cuál crees tú que es la voz más fuerte en, en, en tu narración? Las temáticas que más te apasionan o, o te interesan explorar. Pensando, eh, te lo decía en, en el cielo, ¿no? Eh, que uno no es muy lúcido con respecto a la obra, o con respecto a lo que escribe. Creo tener más lucidez con respecto a lo que me interesa trabajar. No sé si eso necesariamente es lo más protagónico, finalmente, en lo que queda. Pero hay ciertas temáticas, eh, por ejemplo, la ciudad para mí es un, una temática importante en, en el trabajo. Para mí el escenario de la ciudad y indagar la ciudad eh, significado de la ciudad, desentrañarla, es para mí una especie de obsesión también. Por eso también Santiago de Chile está súper presente en, en mi historia, o, o, o más bien como escenario de mi historia, tal cual como es, como decíamos Avenida de Julio, el río Mapocho, la botillería del Cielo, o sea, esos lugares, por decir algunos, ¿no? Que, que me interesa desentrañar, ver, investigar, buscar, porque de alguna, de alguna manera nosotros somos parte de esos lugares y también no, nos determinan. El Poto de la Virgen. Cada vez que te pierdas, Rusia, recuerda que vivimos mirando el Poto de la Virgen. La doña no tiene ojos para nosotros, solo mira los que están del otro lado del río. Así es que mientras el resto de la ciudad le reza su cara piadosa, nosotros nos conformamos con su traste, que por lo demás no está nada de mal. Todo blanco y de losa, todo casto y puro, el poto de la Virgen. ¿Por qué elegiste, Nona, acá, uh -huh. el Cerro San Cristóbal, eh, donde está edificada la Virgen del Cerro San Cristóbal, como uno de tus lugares fundacionales de, de tu Santiago? Porque efectivamente la... la... La imagen de la Virgen es un icono en la ciudad de Santiago, o sea, ella es de alguna manera en el, el, el imaginario santiaguino, la madre de todos nosotros, la que nos protege, está instalada acá en este cerro, eh, mirando Santiago. Sin embargo, siempre me, me llamó la atención que efectivamente lo que es la Virgen, esta Virgen mira, es eh, un sector de la ciudad, no mira la ciudad completa, no es una... Entonces eso quiere decir que de alguna manera no nos bendice a todos, bendice a una a una selección de la ciudad que es la selección que se ha hecho a partir del Mapocho para allá que es la selección que históricamente la ciudad hizo del Mapocho hacia el sur claro eh, es lo, la fachada es lo que mostramos lo que la Virgen ve y del Mapocho hacia el norte efectivamente siempre estuvo la Vega el manicomio los cementerios los hospitales eh, y no dejó no, hasta el día de hoy no deja llamarme la atención cómo cómo se diseñó la ciudad a partir de eso, ¿no? Y cómo la Virgen finalmente es, un, es como la, la guinda que corona la torta de esa selección eh, real que hace la ciudad con sus ciudadanos. O sea, algunos somos benditos, otros no somos benditos. Algunos somos exportables, otros no somos exportables. Eh, algunos merecemos la bendición, otros no. Es así de simple y creo que eso resume de alguna manera cómo esta ciudad se ha constituido como ciudad. esta cita que, que leí recién corresponde a tu primera novela, segundo mm. libro, Mapocho, eh, finalista del Premio Herralde de novela. Habla un poco de la vida de, que no se quiere perder, de, de la memoria, de volver y mm. enrostrarnos quiénes somos verdaderamente. Habla de los sudamericanos que somos, de quiénes somos nosotros un poco como idiosincrasia. Sí, sí, se han sí. hecho bastantes estudios de esta novela, una novela bastante seguida y comentada que podría tener un similar, un símil con, si, con Natalia y Pablo Soca, como de esas que se pasan en mano y la gente comparten en las escuelas. ¿Qué, ¿Qué es lo que mayormente te motivó a ti a escribirla? ¿Mostrar esta división, esta segregación social? ¿Mostrar estos dos mundos? ¿O simplemente dejar constancia de que existen estos mundos? Yo creo que, eh, yo creo que las dos cosas, de alguna manera. Eh, Mapocho es una es parte de esta investigación de la que hablábamos, de, de mi ciudad. O sea, tratar de desentrañar mi ciudad, tratar de entender eh, qué, nos, qué, nos, qué nos conforma, como siendo súper específica como santiaguino, yo me siento más Santiaguina que chilena en términos generales, porque finalmente aquí donde vivo, aquí nací, mi cordón umbilical está instalado en esta ciudad y no me la puedo sacar de encima, estoy viviendo donde estoy viviendo, o sea, ya, ya entendí que ese es un fantasma que me va a rondar siempre y prefiero escudriñar en él que odiarlo. Y me ha puesto parte de esa inquietud, o sea, entender quiénes somos y, y qué queremos y hacia dónde vamos y de dónde venimos y cómo cíclicamente vamos repitiendo los mismos patrones y nos vamos equivocando igual que se equivocaron nuestros antecesores y nuestros antecesores y los antecesores de nuestros antecesores. Entonces, yo creo que de alguna manera es parte de esa investigación, pero también de... En un, o sea, de igual como que es un poco ambicioso, un poco pretencioso decir lo que el objetivo de esta novela, ¿no? Pero a la luz del tiempo también puedo decir que está la inquietud, efectivamente, de dejar una huella con respecto a que hay cosas horrorosas que han ocurrido en nuestra ciudad y que no debemos olvidarlas, no tenemos por qué olvidarlas, no, no, hay, no hay que tirarlas del río hacia atrás o del, o del traste de la Virgen hacia atrás. Hay que verlas y comentarlas y, y estar constantemente recordándolas para que no vuelvan a ocurrir. Vamos al último lugar de tu recorrido, ¿te parece? Perfecto. Y este es, un... preséntanos el lugar, ¿qué lugar es? es que, y mi... si te gusta o no te gusta, ¿por No, lugar no elegiste? me gusta, no es ninguna trampa, me carga. Donde vamos a ir ahora, eh, no, no lo soporto, es un lugar muy extraño. Y no sé concretamente cómo podría definirlo, pero es eh, por la costanera norte hacia arriba, yendo por Santa María, en unos caminos en los que normalmente me pierdo. Eh, eso, vamos veámoslo a mejor. Muy bien, vamos por eso. Estamos en el cuarto y último lugar de tu recorrido. Este ya me sorprende un poco porque no tiene nada que ver con tu no trabajo narrativo. Entonces, preséntanos dónde estamos, por qué lo elegiste y todo eso. Mira, estamos acá justamente donde Santa María empieza a ser una posibilidad para irse para la costanera norte, para Kennedy. Acá todo esto se vuelve como una especie de maraña de, de vías extrañas que van a lugares importantes donde yo normalmente me pierdo. O sea, cuando ustedes me hicieron, eh, la, la, o me, me invitaron a, al desafío de ver qué lugares de la ciudad me cargaban, inmediatamente este lugar apareció orgánicamente porque es un lugar que no me gusta. Eh, además de, del hecho puntual y de que me pierdo, de que voy para quienes y termino yendo a otra parte. Es un caos para mí siempre enfrentarme a, a esta cosa de tener que optar por vía. También me ocurre que, que es un sitio que de alguna manera es un sitio tránsito construido única y exclusivamente para llegar más rápido. O sea, para optimizar las, eh, el tiempo, para cortar la distancia y eso que puede ser eh, en términos pragmáticos muy positivo a mí me resulta lo más estresante que hay y me resulta como el signo y el espíritu absoluto de una época neoliberal que me cuesta mucho... Eh, involucrarme, ¿no? comulgar con ella. Tú estás ligada a ese concepto de la inmediatez en, mm. en, en tu desarrollo laboral. Por un lado eres escritora, has publicado tres libros en un tiempo bastante extenso, pero has participado en las últimas nueve series o teleseries nocturnas más importantes o exitosas de la televisión abierta. Has dicho en entrevistas que eso lo hace simplemente por plata, por oficio, por, por eso. Eh, cuéntanos al respecto, ¿qué significa tu trabajo narrativo y la búsqueda que haces como guionista sí. en historias masivas que tienen que ver poco con la soledad, o tal vez mucho que ver, pero sí mucho con la ciudad y la sociedad? Sí, sin duda. Yo creo que el trabajo que yo, yo he ido desarrollando como guionista, eh, bueno, para mí es, una pega, es mi pega, o sea, de eso yo vivo y para mí es una pega muy entretenida que me permite conjugar de alguna manera mi, mi oficio de escritora con, con un trabajo, con ¿no? un trabajo oficial, no y, y se ha ido complejizando con el tiempo y se ha ido volviendo cada vez más interesante para mí. O sea, ahora yo lo, los proyectos en los que me he ido involucrando en términos de series de culebrones, ¿no? de teleseries, eh, se han ido volviendo cada vez más entretenidos, porque justamente lo que estamos buscando, lo que hemos intentado buscar es tratar de llegar a un a una observación social, sobre todo en las nocturnas, ¿no? de poder vernos, de poder eh, observarnos. Hay ciertas cortapisas, ciertos límites que la televisión tiene y bueno, cuando ya se manejan esos límites puedes ir buscando y trabajando más. Ver, ver, ver ciertos sectores sociales, observarlo, ver ciertas temáticas que, están, que son mediáticas y que de alguna manera son de interés entretenido. Y eso me ha ido involucrando y, me, y ha hecho de esto una pega muy, muy entretenida también. Es como otra faceta, igual porque es otro switch, es otra escritura, es una escritura colectiva, ¿cachai? una escritura también industrializada, donde tú tenés que estar ahí como, como en esta no muy rápido, muy ahí llegando al objetivo. Pero empezáis a, a aprenderla también. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo, cuando, cuando hay un fenómeno como alguien te mira y tiene un impacto tan fuerte que, que finalmente podría ser el mismo impacto que podría haber tenido Mapocho o Avenida 10 de Julio? Uh -huh. ¿Cómo sopesas tú eso de que por un lado logres eso y por otro lado no... No, está súper claro ya, yo creo que igual no habla bien de nuestro país, que todo el país esté detenido por una teleserie, es una cosa bien provinciana, no bien de pueblo. Pero bueno, es así, somos, somos así, es parte de nosotros. Eh, pero yo lo tengo bien claro, efectivamente eh, la televisión es algo súper masivo, súper expuesto, súper mediático. Y, y esta sociedad está constituida a partir de la televisión, se constitu... si, no, si las cosas no ocurren en la televisión pareciera que no ocurren, no son parte de una realidad real, entendiste Todo lo que está fuera de la tele es más difícil, es más difícil acceso, y es raro, o sea, es raro, no estoy, no estoy avalando eso, me parece atroz, pero así es efectivamente, y yo ya entendí que es así, eh, evidentemente no le voy a pedir a mis libros, lo que, lo que sí le pido a los guiones de, de, una, de un culebrón, ¿no? esos guiones deben efectivamente cumplir con ciertas cosas para que, para que sean exitosos, o sea, mi, mi pega es esa incluso, o sea, llegar a un rating, llegar a la mayor cantidad de gente hacer algo interesante, eh, con contenido, atractivo, que yo personalmente me lo pongo como, como parte de mi pega eso para mí es vital, si no me aburriría mucho, y además que sea lo más masivo posible entonces, son, son, son, son esferas súper distintas y ya, ya me doy cuenta que no hay como no, no, no se mezclan en lo absoluto. O sea, se mezclan aquí nomás en términos de imaginario claro. y de preocupaciones, pero... Lo último para ir cerrando, ¿cuál es la razón que te hayas cambiado de nombre de Paola a Nona? No, no es que me haya cambiado. Eh, a mí me dicen Nona de que soy, desde que nací me dicen Nona. Tengo el mismo nombre de mi madre, entonces en mi casa, para hacer distinción, me dijeron Nona. Desde chica, la historia es un poco chiflada, no la voy a contar, pero siempre me dijeron así. Perfecto. Más bien, creo que mi nombre es Nona, no, no otro. ¿Cuál es el otro? <risa> Patricia Paola. Patricia Paola. Sí. Bueno, Nona Patricia Paola, muchas gracias por haber venido. Yeah. Eh, te hago entrega de un pequeño recuerdo del programa en el cual has configurado tu Santiago de todos los lugares que tú has y muchísimas gracias por inaugurar esta segunda temporada. No, gracias a usted, muy entretenida la invitación. Yo creo que Santiago es como una especie de, de monstruo, de, de bestia viva, está viva. Nosotros transitamos por la ciudad, por sus arterias, vivimos en su arteria en su flujos sanguíneos y, y parasitamos de él como el parasita de nosotros. Para mí, Santiago es una obsesión, que hay que dilucidar, observar y, y entender para entender